Muy buenos días, mis hermanos y cristianos en la gloria. Hoy con otro tema maravilloso que nos pone aquí el Señor, aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Siempre gracias, Señor, por otro día más de vida, otro día en tu presencia, Señor. Estamos aquí, dándole las buenas nuevas de Reino de los Cielos, como siempre, y hoy con un tema maravilloso que nos pone el Señor. Y, y, el, y el tema de esta mañana, Dios no creó el mal. Un tema maravilloso que nos pone el Señor en esta mañana, eh, domi, eh, dominical, una mañana que el Señor nos quiere hablar a lo más profundo de nuestros corazones. Una vez más, el tema de esta mañana se llama Dios no creó el mal. Y ese, y al tema que, y al punto que queremos ir, ese Dios no creó el mal es el maltrato espiritual que se ve hoy en día en muchas iglesias cristianas. Ese maltrato espiritual que realmente han apartado el amor, eh, han apartado realmente la presencia del Señor y cómo Muchos hermanos en la fe han, han quedado como con esas cicatrices, han quedado traumatizados. Muchas veces eh, no hay un buen liderazgo y es por eso que se ha, se ha, perdona como lo voy a decir, se ha como torcido la palabra. Y es por eso que el Señor en esta mañana, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente televidente que también nos escucha por Cristianos en la Gloria Radio, el Señor nos esta mañana, eh, nos quiere decir que él no creó el mal, él no ha creado el mal. Aquí en hablando con Jesús propio, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Una vez más, el tema de esta mañana es Dios no creó el mal y vamos a basarnos en que en esa en esa en ese abuso espiritual que hay en las iglesias de hoy en día. Y es por eso que hoy también te voy a mostrar algunas imágenes para que eh, realmente las compartas y siempre vamos a darle la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial son imágenes que el Señor eh, queremos, que compa queremos compartir con cada uno de vosotros y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial, gracias por una vez más ser fiel al Padre no a nosotros, nosotros somos únicamente un instrumento y vamos a dar una palabra maravillosa, mira que el Señor en, en esta semana cuando yo siempre le digo, pues, Señor, ¿qué le hablamos a tu pueblo? Entonces el Señor nos trae en esta mañana que realmente Él no no ha traído el mal pero desafortunadamente no todos, pero la mayoría de, de, de su liderazgo eh, no está haciendo el trabajo, no está haciendo lo que Él realmente eh, mandó a hacer y es por eso que una frase que nos trae el Señor es Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es lo que el Señor nos trae en esta semana, nos, que, nos está diciendo, mis hermanos y Cristo, en la gloria, querido oyente, que el Señor no trae el mal. El mal es la ausencia de Dios en los seres humanos y es, es lo que vemos hoy en día. Eh, vemos odio, vemos peleas, conflictos y no vemos la presencia del Señor en cada uno de, de la iglesia de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú seas moviéndote en cada una de estas personas eh, de este liderazgo para el celestial para que realmente se esté haciendo la tarea, Padre amado. Y es, y es por eso que eh, vamos a entrar rápidamente en estos 60 minutos que nos queda, ya, uh, que nos, que nos va, vamos a hablar y vemos ya una imagen, la primera imagen, mis hermanos cristianos en la gloria, que, que el Señor nos me dio para mostrar eh, mis hermanos, es que por ejemplo en, en esta imagen nos habla que que eres lobo o oveja, ¿qué quiere decir con esto? que realmente eres realmente ese gran li, ese, tienes ese liderazgo para decir, bueno vamos a aquí a llevar un, un redil bien, pero vemos hoy en día mis hermanos de cristianos en la gloria que eh, vemos payasos entreteniendo ovejas realmente la gente únicamente va por eh, como diversión pero no va realmente a que a ser instruida por, eh, por el Señor y es por eso que pero es imposible eh, ser de los dos y es, y es imposible agradar a dos al Señor, al dinero, al diablo como tú lo llames es imposible, mis hermanos de Cristianos, en la gloria. Y es por eso, una vez más, que el tema de esta mañana es Dios no creó el mar. Y, eh, y es por eso que en esta mañana, en esta noche, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, el Señor nos está diciendo, ¿realmente estás haciendo la tarea? ¿Realmente estás...? ¿Por qué estás desviando mi redil? ¿Por qué no estás haciendo...? Y Vemos hoy en día un gran número de iglesias, una vez más cristianas, Existe el abuso de autoridad espiritual, un abuso demasiado grande y, y, y se nota, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, que la gente no eh, está siendo abusada y por eso se ha perdido realmente eh, ese punto de que la gente se instruida Es un mal que avanza y destruye a los creyentes y a la obra de Dios en general. Y lo más importante, mis hermanos, e impresionantes de este abuso espiritual es que quitan a jesucristo del lugar principal deshonran su señorío y majestad y por eso ya la presencia de dios no está sino la presencia de un hombre es todo lo que diga un hombre más valor hoy en día tiene más valor que lo que diga un liderazgo que lo que diga el señor y es impresionante mis hermanos de en gloria como vemos en esta imagen eh, dicen eres lobo o eres oveja pero es imposible ser de los dos. En el, de eso lo dicen en Apola, Apocalipsis 3.16. Entonces, mis hermanos de cristianos, en la gloria. Hay unas consecuencias y hay un abuso que vamos a hablar en esta mañana. Eh, aquí, dominical, si te, nos estás escuchando en vivo, eh, gloria a Dios. Y si no, quédate, eh, ve esta emisión. O si le estás escuchando, gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús. También te invitamos a que, la, a que la veas por, uh, que la veas por eh, Facebook eh, después, porque también vamos a pasar imágenes hoy en esta mañana de, de aquí en Hablando con Jesús Podcast. Y mira que una vez más el tema, la, no me voy a cansar de repetirlo, Dios no creó el mal. Y, es, y una vez más, para aquellos que se están sintonizando, vamos a hablar sobre el abuso espiritual en la iglesia de hoy. Y vemos que hay muchos lobos y no vemos ovejas. Vemos muchos, muchos liderazgo que no quiere realmente comprometerse con, con, eh, con la iglesia del Señor. Quieren hacer lo que, lo que ellos quieran y, y eso no, tra y no trabaja así, mis hermanos de cruceros en la gloria. Y las consecuencias del abuso espiritual, mis hermanos de cruceros en la gloria, querido oyente, querido televidente, vemos que hoy en día, como podemos ver en esta próxima imagen, vemos que Hoy en día, mis hermanos cristianos en la gloria, vemos la congregación y que, como dice esta imagen, ella ya no está bajo nuestra cobertura, le prohibimos hablarle. Y es ese es el espiritual que vemos hoy en día, que como que, porque ya se puso un pantalón o se puso algo, ya vamos a apartarla o apartarlo. Entonces, no, Dios no nos trajo como aquí a rechazar a la gente. Dios aborrece el pecado, pero ama al a, a, pecador. Y es por eso que es en, en esas consecuencias del abuso espiritual, mis hermanos de cristianos en la gloria querido uh, oyente, algunas de las secuelas que deja el abuso espiritual para entender la gravedad de este tema es el, el Espíritu Santo me ponía las siguientes, mis hermanos de cristianos en la gloria. Y espero que tú tú me apuntes y si te ves reflejada o reflejada con esto comienza a tener una, a, un encuentro con el Señor, esa, esa parte espiritual, diciéndole, Señor, ayúdame a procesar esto o llévame a este lugar realmente donde necesito eh, establecer eh, como un perdón, eh, ser, ser restablecido en tu presencia, Señor. Y una, uno, de los, uno de los apuntes aquí que que nos pone el Espíritu Santo, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, querido oyente, se, de, se degrada el señorío de Cristo, que es lo más importante. Ya eh, lo que diga el Señor Jesucristo no vale la pena. Y, y más una vez más, más lo que, eh, vale más la pena lo que dice el Señor. Se incumple el principio del amor ordenado por Jesucristo. La, en la Biblia, como lo llamamos ese pasaporte hermoso, eh, nos habla desde de Génesis de Apocalipsis sobre el amor. Es, este libro está basado en amor, en amarlo los unos a los otros. Pero vemos hoy en día que no se está haciendo esto. Es que si la, una vez más, eh, y lo escuché hace mucho tiempo, si la cabeza está mal, ¿cómo se puede decir eh, eh, eh, en la, ese cuerpo? No estamos hablando de Cristo, estamos hablando de esa congregación. Si o en un hogar, si el papá o la mamá no dan un buen ejemplo, qué, ¿qué podemos esperar de los hijos? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor de ese abuso espiritual. Otro punto muy importante que nos pone el Señor, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, es se desanima el fervor espiritual de los creyentes. Entonces si sí, aquel hermano que está mejor dicho con todas las ganas quiere eh, realmente aprender eh, a subir de gloria, gloria, nivel, nivel y el Señor lo tiene también preparado, pero hoy muchas veces no, tú te quedas ahí porque le ven el potencial y no quieren sacar ese potencial que el Señor lo puso por alguna razón en esa congregación sino ven, ya comienzan a ver la envidia, comienzan a ver el odio, comienzan a ver la amargura, como hoy en día lo vemos, no únicamente en nuestra amada Colombia, sino a nivel mundial. Otro punto muy importante mis hermanos de Cristianos en la Gloria, se pone obstáculo al crecimiento del hermano uh, sincero en el ministerio, como lo veríamos diciendo algunos segundos. Ese que va creciendo y, y hay celos de esos seres espirituales que no debe haber. Eh, vemos muchos hermanos que ¿Y por qué ella? y por... Si yo llevo prácticamente como unos siete años y este hermano y esta hermana está ahora un año, y mire, porque lo está haciendo de corazón. Tú únicamente de pronto estás haciendo por un interés. Esto, eh, o al Señor no se le ha placido que tú tengas. O de pronto el Señor, eh, vamos a ver cómo tú reaccionas a que porque el, el que acabó de comenzar se ha llenado más que tú. ¿Qué estás fallando para que realmente... Eh, no estés subiendo de gloria en gloria. Realmente estás en esa oración, realmente estás en ese desayuno. Como lo vemos una vez, una vez más en esta imagen, eh, aquí, aquí dice en esta imagen, ella, no está, eh, ella ya no está bajo, bajo nuestra cobertura. Les, ah, les prohíbo hablarle. ¿Quién le prohíbe, a, a, ¿quién le prohíbe a, la, a las personas? Nadie. Dios es el dueño de ese templo. Pero hoy en día vemos como que no, ya no puede ir o o siempre buscando uh, manifestaciones o, o reglas humanas que realmente no deben existir, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente, se reduce, la, se reduce la adoración y el culto a manera de religión. Hoy vemos hoy en día que se ve más la religiosidad que realmente la presencia del Señor. Y desafortunadamente, mis hermanos cristianos en la gloria, mi, mi querido oyente también, eh, se ha perdido eso. Se espanta la, de la congregación a gran número de personas. La gente se siente tan abrumada, tan de ese abuso espiritual que comienza a bajar la asistencia, comienza a bajar todo eso. O a veces gente se queda callada, sumisa, como que no, no digo nada porque yo sé que estoy aquí por Dios y todo eso, pero... Hay un estancamiento. Si tú ves que no te va bien en la economía, no te va bien en muchas cosas, es porque realmente ese abuso espiritual es aquel, digamos, esposo o esposa que abusa de su, de su, de, de, de su cónyuge. O tú abusas de tus eh, o esos hijos que uh, son abusados por sus padres. La manera que lo manifiestan es de pronto de una rebeldía, de una eh, que quedan callados o de la manera que se comportan. Pero ese abuso espiritual no debe ocurrir, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente. Y vemos otra imagen, esta imagen me impacta, que es lo que vemos hoy en día, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente. Vemos aquí, aquí que los falsos profetas de hoy y vemos que los pastores más bien regañan al Señor. Y el Señor, por su misericordia, bueno, yo me callo, pero cuando llegue el momento, va a llegar el momento. Y vemos, mis hermanos del Cruzado sin la gloria, que aquí en esta, en esta eh, imagen vemos, te estoy reclamando la promesa de sanidad y prosperidad que, que, que hiciste. Yo declaro y yo decreto. Y tú me tienes que cumplir todo lo que yo diga. ¿Entendiste? Es una imagen dura. Es una imagen que realmente estamos viendo hoy. Los, hoy. Hoy en día yo declaro, yo decreto, yo digo. Pero si el Señor no quiere, y la gente mira, está mirando más a un hombre, y es por eso el abuso espiritual, porque la gente está mirando más a un hombre que la presencia del Señor. Tú no necesitas de... Puedes tener una guía, pero si tú crees... Y tú tienes esa comunión con el Señor, tú misma puedes eh, ser, eh, sanar a otra persona en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te ha dado la potestad. Dios te ha dado realmente eh, ese poder. ¿Para qué? Para que le des la gloria y la honra al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor eh, en esta mañana, eh, en el momento que nos estés viendo, el Señor te está diciendo, yo soy el que te da el amor, yo soy el que te está dando la vida, yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Y no nadie va a venir a por, a por mí a través de, de un pastor. No soy yo, yo pagué el precio, no un pastor. Y es lo que vemos en esta imagen tan fuerte hoy en día que hoy la hoy los hoy los, eh, parte del liderazgo. Ojo, yo no estoy diciendo que todos, porque hay, hay, hay, hay esos, de esos pocos que hacen un trabajo excelente. Y hoy yo declaro, yo decreto, y, y mejor dicho, le, le dan órdenes al Señor. Y eso no puede ser así, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente. Y es por eso que en este abuso espiritual se está perdiendo ese amor. Y es por eso que la gente se está alejando del Señor por, por culpa de un liderazgo que realmente les interesa eh, fachadas, realmente les interesa arreglar lo de afuera, pero lo de adentro está vacío, no hay un, no hay un no hay una presencia del Señor en el hombre poderoso Jesucristo. Mis hermanos de cristianos en de la gloria, querido oyente, vemos realmente una iglesia maltratada, una iglesia eh, poniéndolo para que tú me puedas entender como esa mujer que es que es abusada, que es golpeada por su por, por su esposo. Es es tremendo ver es tremendo ver eso, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido querido oyente. Es es impresionante que esta iglesia se está está viendo moreteada, pero se, se cubre esa, esos, esos, eh, esa, ese golpe con maquillaje. Pero aquí la iglesia se, uh, se cubre esos golpes con sí señor, no señor, y como que obedeciendo a un hombre, más no uh, haciendo caso a lo que, le está, lo que el Señor está diciendo a su iglesia, uh, a esa querida novia, porque el Señor realmente... Te has cogido con un gran propósito. No, no creas que el Señor te escogió para escogerte. No, tú tienes un gran propósito. Y si, tú, y si tú ves que tu vida, que tu alma está en peligro, corre por tu vida, corre por tu alma ah, y que el Señor esté guiándote a una iglesia de sana doctrina, a un lugar que te van a dar paz, a un lugar como el Señor nos ha, nos ha enseñado a dar amor en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor nos está hablando. Hoy, como siempre lo digo, con, con esa frase que yo siempre utilizo a lo más profundo de nuestros corazones. Y vemos otra imagen eh, que eh, se ve mucho, se ve mucho, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Esto es, lo, lo acreditamos a esta, a, esta, a esta persona que la, que la dibujó. Eh, vemos hoy un liderazgo que dice, uh, y aquí lo dice, usted estará en disciplina hasta que Cristo venga a la tierra otra vez. ¿Quiénes son estas personas? Hay un liderazgo que, bueno, hay, hay cosas que se necesitan ser corregidas, pero hay cosas que realmente se abusa. La gente, eh, hay lider, eh, esa parte del de liderazgo que yo hablo son abusivos, y es por eso que la gente queda marcada, y es por eso que hoy en día estos jóvenes, que vemos una juventud perdida, una juventud que no tiene a Cristo en sus corazones, es lo mismo que vemos hoy en día en las iglesias. Vemos una iglesia que no tiene a Cristo en sus vidas porque han sido marcadas en sus corazones, han sido marcadas sus, en sus vidas. Pero hoy el Señor, iglesia, mi uh, querido oyente, el Señor se está diciendo, yo... Te he, restaurado, te he restaurado yo he cambiado, olvida el pasado vamos a comenzar un nuevo futuro conmigo, vamos a comenzar un nuevo futuro, te dice el Señor en Cristo Jesús, te dice el Señor por eso te he dado mi santo espíritu en el nombre poderoso de mi nombre y es por eso que el Señor te está diciendo olvida lo que estás viviendo y una vez más, en esa imagen que estamos viendo, vemos hoy mucho un liderazgo, muchos pastores que le dicen a la gente esto y la gente se siente humillada entonces, ¿qué esperas ver un crecimiento en tu congregación si hay un liderazgo que realmente está maltratando ¿qué? a los hijos de Dios? Y eso no puede pasar, mis hermanos de cristianos en la gloria, ¿Qué es el abuso espiritual. Y ese, y ese abuso espiritual que vemos hoy en día, mis hermanos de cristianos en la gloria, podemos ver que es el maltrato de una persona por parte de alguien que ostenta un puesto de autoridad espiritual. Hoy vemos que ya se tiene un, un, un, puest, un puesto de autoridad y como a, alguien lo, y lo escuché y alguien me lo decía, las personas se conocen cuando tienen poder y cuando tienen plata. Cuando tienen poder y tienen plata, ahí se puede conocer una persona. Y es por eso que he, he visto personas que no han tenido poder y no han tenido plata y cuando tienen plata y tienen poder ay dios mío líbranos señor de esas personas porque realmente la plata cambia el hombre el poder cambia el hombre desafortunadamente en el nombre poderoso jesucristo señor manda fuego sobre ellos señor otro otra cosa del abuso espiritual mis hermanos cristianos en la gloria querido oyente es usar es, es usar de palabras o hechos religiosos para manipular a alguien más con el objeto de obtener ganancias personal o propósitos propios hoy en día y lo vemos en muchas iglesias muchas iglesias yo una vez más y repito no todas no todas porque son muchos los, son muchos los llamados pocos los escogidos y de aquellas pocas que que se ha visto que están haciendo están haciendo un trabajo maravilloso pero de los muchos vemos que hoy quieren es eh, ganar ganar como un reconocimiento propio y, y tú, si tú ves por eh, por Facebook o ves por YouTube o ves por esas redes sociales hoy las uh, Aquellas personas que tienen ese poder en esas congregaciones quieren, quieren que los exalten. Quiero que les adoren a ellos, más no, más no al Señor. Esto es, esto es impresionante, pero es una realidad que no podemos ocultar, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Otro punto muy importante que el Señor nos quiere hablar, mis hermanos de Cristianos en la gloria, es que al, al mismo tiempo que hay ese abuso espiritual la gente se desenfoca. Y en esta imagen que estamos pasando en este momento, vemos que esta imagen dice, un cristiano sin discernimiento, mejor dicho, pierde todo. Y es por eso que, mira lo que vemos en esta imagen, vemos a un murciélago y a un ratón. Y, y ese ratón dice, Dios mío, un ángel. Porque de tantos es, es ese abuso espiritual, que el mismo hermano, la, mis, la misma hermana, no sabe, no sabe que realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, se desenfocó, porque no, no, le están, no lo están doctrinando con una, con realmente con una doctrina real, con la Biblia, con la palabra de Dios, sino se está doctrinando con una palabra de hombre. Y es por eso que el Señor le eh, está llamando a lo más profundo de, del corazón de este liderazgo que realmente se llene la presencia del Señor se llene realmente en el nombre poderoso de Jesús. Otra imagen que te quiero pasar. Estas imágenes el Señor me las puso para realmente compartirla con cada uno de vosotros. La, mira lo que dice aquí. La religión correcta es ser buena persona, pero se tacha es ser buena persona. Es aceptar que eres pecador y que solo Cristo puede salvarte. Y es por eso que el Señor te está diciendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, el momento que tú nos estés viendo, que no es, no es ser buena persona es que realmente aceptes que tienes fallas y que realmente la única respuesta es cristo jesús y es cristo jesús el que el, el que te va a salvar o la que te va a eh, sí el que te va a salvar en el nombre poderoso jesucristo y, y es por eso que el señor te está llamando te está diciendo bueno hija buena hija vamos vamos adelante yo sé que tú has pasado por muchas cosas. Has pasado por muchos procesos. Eh, de pronto no viste con la, la congregación. Eh, yo te envié a, a esa congregación, pero no hicieron el trabajo. No hicieron el trabajo. Más bien, te apartaron de mí. Pero vamos adelante. No te quedes en el pasado. Yo ya pagué el precio. Y vamos a hacer cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso eh, la religión correcta es... Es aceptar que eres pecador y que solo Cristo puede salvarte. Esa es la Y que esto es un, es, este estilo de vida es diferente en el nombre poderoso de su nombre, de Jesucristo. Y es por eso que el Señor hoy nos está diciendo, yo sé que ha sido marcada por ese abuso espiritual. Y un punto también muy importante que nos pone el Señor es que eh, es cualquier mal uso o abuso de la Biblia, donde se, eh, se tuerce la verdad, muchas veces estos líderes quieren torcer la palabra, quieren sacarla a su beneficio, ¿para qué? Para, uh, para tener ganancias personales o propósitos propios. Entonces, eh, eh, eso es lo que vemos hoy en ese abuso eh, espiritual, el abuso espiritual es actuar de manera espirit uh, espiritual para beneficio personal movidos por el esfuerzo egoísta de controlar a otros. Y es lo que hemos visto y lo que vimos en las, en las imágenes anteriores, que vemos no, a veces no únicamente liderazgo, sino también algunos hermanos que quieren únicamente eh, como que sacar una ganancia personal. Y, y mejor dicho, acusar a los demás. Vemos otra imagen, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, que vemos aquí, uh, ¿quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere arrepentirse? ¿Quién quiere dejar el pecado y obedecer a Dios en santidad? Y vemos que cuando hay un, un, un, un liderazgo que, que dice, ¿quién quiere dejar el pecado y obedecer a Dios en santidad? Eh, ahí se está haciendo el trabajo, pero cuando te, tú dices, ¿quién se quiere arrepentir? ¿Quién quiere ser salvo y te hablan bonito? Te digo, corren por tu vida. Porque el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y mira que en 1 Juan, en el capítulo 3, el versículo 8, 9, dice, tú, aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque él es nacido de Dios. Y es por eso que el Señor te está diciendo, yo no cree, no cre, eh, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos y esa ausencia de, de, de, de, de, de Dios en los seres humanos está causando que haya un abuso, un abuso espiritual en sus templos, en sus iglesias. Y si realmente eh, te sientes que ya no puedes más, bueno, a doblar rodilla, mi hermana, mi hermana de Cristina Nacional Gloria, querido televidente, querido oyente, si nos estás viendo por primera vez, bienvenidos. También nos puedes eh, ver por nuestro canal de YouTube, eh, puedes suscribirte, corre por tu vida, corre por tu alma porque realmente se está perdiendo. No te dejes humillar porque hay un Dios vivo y de poder que el que va a luchar por ti. Por tales motivos, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, y este abuso espiritual, el abuso espiritual debe quedar totalmente excluido de todas las congregaciones cristianas. Totalmente debe quedar excluido, mis hermanos. Debe de, de No debe de estar ahí. Y vemos hoy en día mucha gente que pregunta en estos tiempos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Dios es, está exactamente donde ellos lo pusieron fuera de sus vidas y, es, y, y en esta imagen que estamos viendo mis hermanos de cristianos en la gloria quiero compartir una vez más con vosotros estas imágenes porque estas imágenes son poderosas son potentes que realmente están hablando de lo que está de lo que hoy vemos de esa uso espiritual y es por eso que el Señor en, en esta emisión de aquí en Hablando con Jesús Podcast nos está diciendo ¿dónde has puesto al Señor? ¿lo has puesto aparte y estás mirando a un hombre ¿Te estás quejando en esa congregación por un hombre? ¿Estás siguiendo a un hombre o, o, estás, o me estás siguiendo a mí? Si me estás siguiendo a mí, tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es, este? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo mío y qué no es lo mío? Recuerda que Satanás también se sabe la Biblia. Satanás se sabe la Biblia. Y él vino a confundir, a matar, a destruir. Lo que Dios quiere hacer contigo en el nombre poderoso de Jesucristo manda fuego que Dios te reprenda, Satanás, que el Señor te reprenda en el nombre de, de Jesucristo. Y mis hermanos de Cristianos en la Gloria, eh, ningún miembro que lo utilice debe ejercer el privilegio del liderazgo, pero desafortunadamente vemos un liderazgo que quiere abusar del pueblo de Dios. Quiere abusar. Y, y esto no debe ser así, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente. Ninguno de vuestros pastores y líderes espirituales deben jamás, deben jamás que, como lo dice esta imagen, la santidad que agrada a Dios no es la que, la que gritas, sino la que vives. Es una palabra poderosa y es una imagen poderosa que nos trae el Señor hoy. La santidad que agrada a Dios. No es la que gritas, sino la que vives. Realmente vives esa santidad. Realmente estás dejando que el Señor te transforme. Y vemos, mis hermanos de Cristiano una Gloria, querido oyente, que muchas eh, hoy en día vemos esto, que se utiliza la culpa, el miedo, la, la persecución psicológica para forzar la asistencia, las ofrendas o el servicio a la congregación. Y vamos a ir. A unos a unos a citas bíblicas mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente que nos pone el señor eh, siempre glorificándole dándole gloria y honra a nuestro amado rey vamos a ir a la tercera carta de, de, de san eh, de san juan que nos dice en el, en el 9 y el 10 yo he escrito a la a la iglesia pero diófetes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no no nos no nos recibe por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que, ha, que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hoy vemos que un liderazgo una vez más que quiere manipular a la iglesia de Dios y eso no puede ser y te lo digo. Si tú sientes que no, y si, y si, y si te dicen no, necesitas que no, y hay algo que en tu corazón que dice no, es el Señor diciéndote, llegó el momento y busca una iglesia de sana doctrina, mis hermanos. Estamos en tiempos postreros estamos en tiempos que realmente la iglesia necesita ser escuchada y estamos en tiempos en que realmente necesitamos ganar a las familias, a, al jefe, a, a tus empleados a las personas que están alrededor tuyo, en el nombre poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Vemos también que vemos un, un, una iglesia con ese abuso espiritual que sacan ventaja emocional de sus aconsejados. Y vamos a ir rápidamente a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, mis hermanos, que estamos en la gloria, querido oyente. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo capítulo 5 de vamos a ir al 1 el versículo 1 y 2 no reprendes al anciano sino exhórtale como como padre a los más jóvenes como hermanos y continúa diciendo el versículo 2 a las ancianas como a madres a las jovencitas como a hermanas con toda pureza entonces cuando vayas a hacer una exhortación y si estás comenzando en el liderazgo, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente, como lo dice esta imagen, la santidad que agrada a Dios no es la que gritas, porque vemos que gritan y gritan y que gritan, pero si tú no la vives, ¿qué está pasando ahí? ahí hay un problema grande, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente. Mira cómo se nos pasa el tiempo y como lo digo siempre, cuando hablamos de Dios, el tiempo se pasa rápido, pero cuando, cuando hablamos de otras cosas que no tienen, no tienen sentido o no son productivas, el tiempo no, no pasa. Y es por eso que el Señor nos está diciendo, mis hermanos, ¿tú realmente vives esa santidad o la estás gritando? ¿O eres uno en la casa, otro en el trabajo y otro en el templo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Te estás viendo reflejado, reflejado con esta emisión? Y si lo estás haciendo, mucho cuidado, que el único juez, el único fue, juez que puedes, uh, puede realmente eh, juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir uh, rápidamente a otro punto que nos pone el Señor, es que están hechos, el capítulo 21, versículo 28, es acusar, de rebeldía ante dios a quienes no están de acuerdo con ellos y y en el y en hechos capítulo 21 nos uh, nos habla aquí pablo en el versículo 28 del capítulo 21 dando voces varones israelitas ayudad este es el hombre que que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar y además de esto ha metido a griegos, en el, a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar cuando Pablo entraba con estos griegos la gente le gusta señalar, le gusta hacer esto pero realmente estás mirando lo que, eh, lo que tú haces, realmente lo estás haciendo realmente estás, estás mirando lo, tus defectos para poder decirle a la gente, listo tienes la autoridad en decirlo y en, esta, y en esta otra imagen, que realmente también me, me impactó esta imagen, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente, está en Josué. Y la gente únicamente ve la, el versículo 9 del capítulo 1. Y el versículo 9 del capítulo 1 dice, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, que, no temas ni desmayes, porque eh, el Señor tu Dios estará contigo en donde eh, en, en quiera que vayas». pero las personas no leen desde el de, de, de, de versículo 7. Y, y el versículo 7 en adelante eh, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Le, dice, le está diciendo un liderazgo, le está diciendo una iglesia que está usando espiritualmente de los hijos de dios para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en, en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien realmente iglesia como el título de esta emisión Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. ¿Realmente tú crees que estás cumpliendo lo que dice Josué en el capítulo 1, del 7 al 9? ¿O estás únicamente leyendo el 9, que dice que mira que, eh, que te mando que te esfuerces y seas valiente? Tú únicamente, únicamente quieres escuchar lo, lo, lo hermoso, pero estás realmente poniendo en práctica... Y yo creo que nos está poniendo en práctica porque a ese abuso espiritual nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y si nunca se apartará este libro de la ley, te lo aseguro que no habría ese abuso espiritual. La gente se está dejando maquinar por, por el enemigo. El enemigo está siendo astuto. La gente está cayendo. El liderazgo está cayendo es por eso que la gente se está esparciendo y por eso en Ezequiel capítulo 34 está diciendo, hay de aquellos pastores que se engordan ellos mismos, hay aquella, aqu aquellas personas, mucho cuidado, porque yo, mejor dicho, como diciéndolo a lo colombiano, yo me voy a cobrar por ellos. Mucho cuidado, mis hermanos que estamos en la gloria, querido oyente. Es por eso que el Señor eh, nos, nos está hablando que él no creó. Y vemos también en esta próxima imagen, mis hermanos, que, que, que dice, no estoy en la lista, debe ser un error, 30 años llevo en la iglesia. Y mire lo que nos dice Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7.21, entonces tú pudiste hacer tantas cosas, tú pudiste echar, echar demonios, pero no fuiste tú, pues pudo ser otra persona que realmente tuvo la fe y la convicción de respetar, de llevar un liderazgo y llamar y, y a, los, a los demás, porque Dios es amor, Dios es vida. Y es por eso que el Señor nos está hablando y te está hablando a lo más profundo de tu corazón. Y es por eso que el Señor te dice en esta mañana, en esta tarde, en el momento que tú nos estés viendo. Mi hermano, escuchando su gloria, querido oyente, querido televidente, que realmente busque su presencia. Porque el Señor te está hablando por sueños, te está hablando por medio de su palabra, te está diciendo, hijo, hija, realmente los estoy llamando, realmente pon la mirada en mí, no un hombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esas imágenes que estábamos viendo, mis hermanos, realmente... Eh, yo sé que te has sentido identificada te has sentido identificado en el nombre poderoso de Jesucristo es por eso que el Señor eh, en esta mañana eh, te está hablando, te está diciendo bueno, vamos, adelante busca más de mi presencia busca realmente de que yo quiero hacer lo sobrenatural hoy pero hoy vemos muchas hermanas y hermanos que, oiga eh, si uno los llama es para saludarlos no para pedirles plata Yo digo, ¿dónde está dónde está Cristo en ellos? Si realmente dicen tener un cambio, dicen tener la verdad, ¿dónde está? Pero vemos que no nos está viendo. Y, y es triste de lo que se ve hoy en día. Es triste porque a veces yo digo que no es tanto de los hermanos, sino de lo que vieron de un liderazgo. Y no estoy culpando a todos. O como. Tú, tú podrías decir, tú me puedes decir de Judas, estuvo con el maestro, compartió con él, pero muchas veces no es el liderazgo, sino es la persona. Y tienes razón. Muchas veces vemos a esos Judas, que compartieron con un buen liderazgo, pero realmente no querían poner esa atención y te enseñaron cosas buenas, pero tú te dijeron que, que el camino, es la verdad y la vida de Jesucristo, pero tú, tú lo llevaste, que el camino de la vida y la verdad de la vida era tu pastor, el, el, el, el ser humano que está al frente tuyo. Y, y eso no, no puede ser así, mis hermanos, que se en gloria, querido oyente, querido televidente. Y es por eso que aquí en esta hablando con Jesús Pabcas, el Señor nos está hablando a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, y siempre dándole esa gloria, esa honra y el poder a nuestro Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. No te canses de darle, la, de darle la gloria, no te canses de darle la honra a nuestro amado Padre Celestial. Otros puntos muy importantes, mis hermanos, que se en la gloria, querido oyente, que nos pone el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, que en ese abuso espiritual vemos que un punto que nos pone el Espíritu Santo en esta, en esta mañana, en esta noche, en esta tarde en el momento que nos, que nos estés viendo porque nos ven en diferentes lugares nos escuchan en diferentes lugares para la gloria y la honra del Señor es que abusar de su posición para maltratar, ofender, condenar y opresionar a otros se usa demasiado y se ve demasiado hoy en día porque yo soy el pastor yo soy lo que digo y, tal, y ya no, eso no trabaja así ni lo hizo el propio Dios y Dios nos da, es el es el libre albedrío. Y hay hoy, el, una vez más, una persona, si tú quieres conocer una persona, dale plata, dale poder. Y, y eso es lo, lo que estamos viendo hoy en día. Y vamos a ir a Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 34. Y vamos a, a, a leer lo que nos dice el, el, el, el capítulo 9, versículo 34 del Evangelio eh, de San Juan, respondieron y le dijeron, tú naciste de, del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Y mira que en los versículos ante, anteriores dice, y sabemos que Dios no, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir, que alguno abriese los ojos uh, a uno que nació ciego. Si este si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y vemos que hoy vemos una los fariseos interrogando a este ciego. Y vemos hoy muchos fariseos que quieren imponer, quieren abusar de un pueblo, que realmente no quieren estar enfocados en el Señor. Pero bueno, lo bueno es que, como siempre lo digo y lo he compartido con, con mis hermanos, no somos cantidad, somos calidad. Y tú eres parte de esa calidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate de su presencia. No te canses de llenarte de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre haré la gloria, siempre haré la honra al Señor. Porque cada día el Señor quiere hacer cosas maravillosas en vuestras vidas en el nombre poderoso de su nombre y es por eso que el Señor en esta misión en hablando con Jesús está diciendo yo no cree el mal en la ausencia de mí en vuestros corazones dice el Señor yo estoy haciendo mi parte yo los busco en la hora del alba, les hablo por medio hasta de las piedras pero los hermanos no quieren hacer caso y por eso hay ese abuso espiritual porque si realmente hubiera ese temor, como lo dice, lo dice en Josué, eh, el capítulo 1, del 7 al 9, que realmente si pusieran en práctica y leyeras lo, y pusieras en tu corazón lo que dice este, este, hermosa, este hermoso es, pasaporte, la Biblia, mis hermanos, no habría este abuso espiritual, no habría gente con ese dolor, no habría gente como que... No quiero saber de esto, no quiero saber de, de aquello. El Señor en esta mañana te está diciendo, si has, si has sido abusada o abusado espiritualmente, comienza a perdonar, comienza a estar más en mí, comienza a llenarte de mi presencia, que yo te llevaré a lo sobrenatural. Yo haré que esas cicatrices, vas a verlas, pero cuando las veas vas a decir, esto me ayudó de, de ir de nivel en nivel, de gloria en gloria. Te dice el Señor en el nombre poderoso su nombre. Y es por eso que el Señor también nos, nos pone un punto, el Espíritu Santo. Chantajear con el, con, el, con el ministerio u otros privilegios para lograr el fin deseado en otros. Vamos a ir a, vamos a, ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a ir, hoy estamos buscando muchas citas bíblicas porque el Señor nos está hablando mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y le damos la gloria y la honra al Señor porque cuando, cuando nos pone a mirar, a mirar aquí la Biblia me encanta, me, me fascina en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, vamos a ir a Primera de Timoteo eh, que está, eh, esto está después de, de, de Tesalonicenses. Primera de Timoteo. Eh, capítulo 5, versículo 21, que nos dice, aquí ah, nos habla, en este capítulo, deberes hacia los demás. Y en este versículo 21, dice, te encarezco delante de Dios y, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y vemos que hoy día la gente chantajea mucho en lo espiritual. Y como veíamos hablando al comienzo, quieren tomar la palabra a su forma. ¿Somos perfectos? Claro que no. Cada día estamos aprendiendo. Sí, Señor. Cada día estamos aprendiendo. Y es por eso que el Señor dice, yo no he creado ese mal para que haya ese abuso espiritual. Yo cada día estoy te estoy hablando a la más profunda de tu corazón te estoy diciendo, mira yo sé una vez más que tuviste este abuso espiritual te maltrataron en esa congregación en ese lugar donde fuiste, no tuviste una buena experiencia, pero déjate guiar, busca de mi presencia, que te, llegare, te llevaré a un lugar donde, donde te van a llenar de amor te van a llenar de esperanza te van a llenar de vida. Y ya para ir terminando, mis hermanos, que estamos en la gloria, tomar el púlpito y la Biblia como ocasión para lanzar in, uh, indirectas a uno o a varios hermanos, haciendo prevalecer su razón y humillándolos. Vamos a ir a, también a 2 Timoteo, capítulo 4, 2. 2 Timoteo, capítulo 4, 2. Mira lo que nos dice. Y hay una... El título dice predica la palabra y aquí nos dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguñe reprende exhorta con toda paciencia doctrina aquí nos dice el señor que debemos de ser sabios debemos de tener el espíritu santo y no usar ese abuso espiritual en tomar el púlpito para lanzar indirectas. Uh, o tener tu propia razón siempre dejándote guiar por el Espíritu Santo déjate guiar por el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo mi hermana, mi hermano de Cristo en la gloria, créemelo que la palabra va a caer en buena tierra que esas palabras que tú vayas a dar no van a ser de hombre yo siempre le digo al Señor que cada palabra que yo dé sea tuya Señor no sea mía, eh, hombre, porque el día que sea mía van a haber problemas. Y te digo que, y no voy a vergüenza decirlo, al comienzo de, del ministerio habían palabras mías y entonces yo hoy en día yo digo, Dios mío, hoy se, se ve realmente como el Señor está obrando, en, en, por ejemplo, en mi vida y va a obrar en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo mi alma te alaba y te glorifica en el nombre poderoso de Jesús y es por eso que el Señor te manda un saludo a todas las personas que nos están viendo un saludo grande y poderoso en el nombre poderoso de Jesucristo grande eres maravilloso un saludo para para Claudia desde aquí, desde Bogotá, Colombia un saludo grande y poderoso en el nombre poderoso de Jesucristo y también un saludo para también que nos, nos está viendo mis hermanos de en la gloria eh, aquí nos está diciendo para Gil Liliana un saludo grande también para ti grande y poderoso saludo grande, entonces quienes en ese uso espiritual, mucho cuidado y ya para terminar eh, aquí el Señor nos habla que y nos da un punto muy importante. Apacienta la grey, en 1 Pedro, capítulo 5, 1, 3, nos dice, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuera, sino por, uh, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no, no como teniendo señorío, sobre lo, lo, los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey esa grey que nosotros debemos dar un gran ejemplo realmente debemos dar ese ejemplo maravilloso una vez más cometemos errores claro que sí porque somos seres humanos estamos en esa lucha entre la carne el espíritu y, y el alma está ahí en la mitad estamos luchando ahí esa, esa alma está luchando contra la carne y el espíritu, que a veces el, que la carne quiere, quiere como controlarnos, pero al mismo tiempo el espíritu está diciendo no, tienes que menguar lo de la carne. Entonces para que no haya ese abuso espiritual, debes, eh, mejor dicho, estar conectado con, eh, en esa oración, debes estar eh, pidiéndole al Señor, leyendo su palabra. Y vas a ver que esa carne va a ser difícil, todo lo que te está pidiendo la carne va a ser difícil que tú lo hagas. Porque vas a estar más en el espíritu, porque los que están en el espíritu, esos, ellos eh, tienen el espíritu de Dios. Y los que tienen el espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Porque si tú estás en la carne, y estás en los deseos de la carne, créeme lo que el abuso espiritual que va a haber en tu vida va a estar ahí entonces mucho cuidado en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente el Señor aquí nos está, nos está hablando y a lo más profundo de tu corazón y esta ha sido una emisión maravillosa que nos ha, nos ha hablado el Señor que el Señor no ha creado el mal y por, y por eso porque no, hay, no está Dios en tu corazón a ese abuso espiritual es lo que el Señor nos está hablando en esta semana y bueno, quiero que en este momento cierre los ojos. Vamos, ahora, vamos a hacer una oración ya para terminar esta misión y dar la, la, la gloria y la honra al Señor. Padre Celestial, Padre, la gloria en el nombre poderoso Jesús, Señor, te doy gloria y honra y poder. Te quiero agradecer, Señor, por este momento. Te quiero agradecer, Señor, por cada uno de mis hermanos, aquellos que se han sentido abusados espiritualmente, Señor, aquellos que realmente están diciendo no, no puedo más, estoy marcado pero el Señor te dice, oh mi hermana, mi hermano que ya basta de recordar ese pasado hay que seguir, un, hay que seguir ese presente, ese futuro yo te quiero para una eternidad yo te quiero para algo sobrenatural yo quiero que continúes mi obra, te dice el Señor que continúes el propósito que te he traído aquí eh, sé que ha sido ha sido marcado, marcado pero hay un gran propósito en cada uno de vosotros, te dice el Señor. Amado Señor Padre Celestial, te pedimos por esta nación, por las personas que nos ven, Señor, por las peticiones, Señor, por, tus, por sus hijos, por sus hijas, Señor. Te pedimos por sus familiares, Señor, aquellos familiares que han, han sido abusados espiritualmente, Señor. Te pedimos por ese liderazgo, Señor, que están haciendo la tarea, Señor. Te pedimos por ellos. Protégenos, Señor, y que tu unción siga con ellos, amado Señor. Aquellos que no, Padre Celestial, tú también seas poniendo amor en ellos, amado Señor. Seas reac haciéndolos reaccionar en el nombre de Jesucristo, Señor. No tratando mal a, a, a tu Grey, Señor, sino haciéndolo con amor propio, como, como lo dice en tu palabra, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Señor, que seamos esos grandes ejemplos para la Grey, como tú lo has sido con nosotros, amado, amado Señor. Amado Padre Celestial, te pido por esa sanación, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, por que tú seas cubriéndole la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, amado Rey. En el nombre de Jesús, Señor, tú comienzas a hacer algo sobrenatural en sus corazones, en sus vidas, Señor, en su parte espiritual. Y esta transformación lo van a ver día a día, segundo a segundo, hora y hora, porque van a ser transformados, Señor. Y aquellos recuerdos de ese pasado, de ese abuso espiritual, o si lo están viviendo ahora, Señor, para quedar en el pasado, porque Tú eres su presente, Tú eres su futuro, Señor, y ellos van a estar en una eternidad contigo. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos cruzados en la gloria, querido oyente, esta ha sido otra emisión más aquí en Hablando con Jesús Podcast y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Eh, saludos una vez más para Gil, Liliana eh, bendiciones, que Dios te continúe bendiciendo y, y recuerda que tú también estás en la gloria, palabra de Dios y si has tenido estos problemas bueno, ya sabes eh, órale al Señor comunita, eh, comunícate con el Señor y, dame, y si tienes un liderazgo bueno, sigue ah, sigue sí sí ese liderazgo y vas a ver que el Señor te va a, a llevar de gloria en gloria en nivel en nivel para el Señor no hay nada imposible y es por eso que el Señor te ha puesto en, en, ese, en ese gran liderazgo y si, y si ves y, y conoces a alguien que realmente no está eh, tiene ese abuso espiritual ora por esa persona porque tú también el Señor te ha dado el poder para orar por esas personas y lleva a tu liderazgo y que ellas sean eh, restablecidas en lo espiritual, porque cuando tú estás en restablecido en lo espiritual, lo demás viene por la añadidura bueno que entonces que a todos que Dios me los bendiga y nos veremos en una próxima emisión aquí en Hablando con Jesús Podcast y siempre dando la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor recuerda también que eh, también tenemos saludos en la gloria radio eh, vamos a seguir con nuestras emisiones eh, cuando terminemos este programa nuestra, nuestra programación puedes escucharnos 24 horas 7 días a la semana 365 días al año tenemos nuestros diferentes pastores aliados que nos dan palabras de poder y siempre andan la gloria la honra y el poder a nuestro Señor que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en una próxima emisión aquí en Hablando con Jesús